Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y en este vídeo vamos a aprender a hacer este bonito fanal de, de calabaza. Bueno, eh, vamos a utilizar un molde de silicona, eh, es para bizcochos, pero yo lo voy a utilizar para hacer fanal, cera fundida por supuesto, ya como el color, eh, un cuchillo y un secador eh, para aplicar calor a la, a la calabaza. Bien, tenemos la, la cera ya preparada, a una temperatura no muy alta, que está a punto de, de empezar a solidificar. Eh, como ya habréis visto en, en otros de mis vídeos sobre fanales, eh, voy a utilizar una técnica muy sencilla, que es ir haciendo pequeñas capas por el interior de, de lo que es el molde. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito más la cera, a un poquito... Os paso el vídeo rápido Porque no quiero repetirme eh, Mostrando siempre la misma técnica de, de Fanal Es muy sencillo, ir echando cera Y darle vueltas por el interior del molde Y así pues eh, unas cuantas veces eh, Hasta lograr, no os puedo decir un número, pero hasta lograr que el grosor del Fanal eh, palpándolo con los dedos sea más o menos de, de 3 milímetros no muy gruesa porque después vamos a volver una, una vez lo hayamos desmoldado vamos a volver a repetir esta técnica y os voy a dejar para que veáis un rato cómo se hace Aquí tengo mástera preparada y otra vez a, a lo mismo. La enfriamos un poquito y vamos a verterla dentro del molde. Ya veis que hago este proceso las veces que me es necesario. Y recordar que la cera cubra por completo el interior del molde. Veis que el molde eh, por la parte de abajo eh, tiene una hendidura hacia adentro. Eh, después nos ocuparemos de ese pequeño contratiempo. Bien, lo he dejado enfriar un poco y hasta que he notado que está dura la, la cera y vamos a empezar a, a desmoldarla. Ya veis que se desmolda muy fácilmente. Además al ser de silicona no hemos necesitado utilizar el aceite como desmoldeante. La parte de arriba ya está. parte de abajo que es un poquito más complicada bien La hemos quitado y voy a, a limpiar un poco el interior por donde el agujero que nos ha quedado veis Pequeño agujero que nos ha quedado de la hendidura, pues vamos a cubrir eso. Limpio un poquito los, los extremos y ahora vamos a añadir un poquito de cera caliente, no mucha cantidad, es para que, que nos selle, que nos haga una pequeña capa. Ya os digo, poquita cantidad. En cuanto os empieza a salir por la parte de abajo, como me ha pasado a mí, paráis de echarle. Vuelvo a echarle otra poca, ahora que ha, la he dejado enfriar un poquito. Y veis que aún no se había cubierto del todo, pues sigue desbordando. Ahora sí, ya, ya hemos cubierto la parte interior de, de cera. Y le voy a quitar el, el exceso de, de cera que me queda en la base. Voy a cortarle un poquito, agrandarle el agujero para poder meter la, la velita de té, después. Si vosotros quisierais dejarla pequeña y os entra bien la, la mano, pues podéis dejarla. Yo simplemente es por comodidad. Ya ves, con el cuchillo se, es muy, muy sencillo de cortar. Y veis que la pared no es, no es gruesa. Y ahora sí vamos a echarle más cera. un poquito el proceso de antes, eh, cubrir todas las paredes para ir engordándolas y dejarlas por lo menos de un centímetro de grosor. Ya os digo, repetir esta, esta fase para conseguir ese grosor. Un centímetro por lo menos. Recordad que cuanto más eh, más baja temperatura trabajéis con la cera, más fácil os va a resultar para hacer ese, este proceso. hacemos al, al echarle en este momento la cera, es también ir preparando la, la, la, eso, la cera, para que coja un poquito de temperatura para ayudarnos después a, a tallar. Buscamos la, la cara que más nos guste, donde hacerle donde hacer los, los ojos y la boca. Pues empezar con, con uno de los ojos. Ya sabéis, cortáis un... talláis un, triáng un triángulo. Recomiendo, eh, si no estáis acostumbrados a tallar, eh, hacerlo un poquito más pequeño para dar, dar eh, tiempo a, a poder retocar. Si lo hacéis demasiado grande y no os gusta, no va a tener solución. Por eso os recomiendo siempre hacerlo un poquito más pequeño y después si queréis le recortáis el trocito que queréis que quitarle. Bueno, que os sobra. Le aplicamos un poquito de calor en la parte exterior, la parte interior está caliente. Y ahora nos resulta mucho más fácil pasar el, el cuchillo por, la, por el fanal. bien, nos ha salido alguna capita para la capa que nos queda más interna que a lo mejor no hemos tallado bien nos ayudamos con... presionando desde el interior del fanal con los dedos y alisamos un poquito las... los cortes ya veis, un triangulito y ahora vamos al siguiente Ahora vamos con la, con la.. con la boca. Con la complicación de que. De que lleva un diente arriba y otro abajo. Por petición, Una petición que me hicieron. Pero bueno, podéis hacerle el diseño de boca que os dé la gana. Lo mismo que los ojos. Eso ya siempre es a gusto de cada uno. Veis que está blandita la, el fanal, que es bastante maleable. Porque nos permite un cierto margen para jugar con la acera. es que él no estaba muy contenta con el ojo que lo he agrandado un poquito más ahora le hemos aplicado calor pues para quitar los excesos de, de la unión del, del molde realizarlo un poquito bueno, y aquí tenemos nuestra calabaza. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribiros, darle un like y seguirme en mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme.